¿Qué tal amigos al Día? Nos encontramos desde el mercado acá en el Cantón Quevedo, lugar donde en estos momentos se están desembarcando productos de un camión que ha llegado desde Ibarra hasta esta zona para distribuir a los comerciantes, ya que se hablaba de desabastecimiento. Nos encontramos con el presidente de una de las asoci de asociaciones. Bienvenido. Cuéntenos a qué asociación pertenece usted. Bueno, muy buenos días compañeros oyentes, televidentes. Soy, soy el presidente de la asociación 30 de agosto y sí, como es claro... Está todo caro. ¿Está todo caro porque, compañero? Porque está cerrado, están cerrados los mercados de la sierra. Ahora, una cosa que todos sabemos muy claro, que el combustible, que el combustible está caro. Y un viaje, ir y venir, ¿cuánto se ve en combustible? Trabajador, chofer. Y más lo que, las vías, las vías están cerradas. A veces para pasar el producto tienen que estar hasta dos días, hasta dos días en las calles para poder pasar el producto. El producto lo que es de la sierra. Compañero. ¿A qué hora les llegó este camión ustedes acá? Acaba de llegar recién, recién y lo que tengo conocimiento es que este camión ya tiene como tres días en la vía. ¿Tres días en sí, la carretera? Sí, tres días en la carretera. O sea, este camión tiene tres días en la carretera parado para poder llegar hasta acá, que veo con los productos. Sí, y tras de, eso, tras de eso le cobran, por ejemplo, si aquí hay una comunidad haciendo huelga, creo que le están cobrando 200 dólares por paso. Y si más allá hay otra comunidad haciendo huelga, 200 dólares más. Si hay tres, cuatro pasos son 800 dólares por paso. Aparte de lo que, de lo que ellos están comprando, están comprando muy caro y problemas allá en la sierra para conseguir la mercadería. Ustedes estaban desabastecidos también de este producto, ¿verdad? Totalmente desabastecidos, mi reina, totalmente desabastecidos. Imagínense usted que antes hubo un problema en el mayorista. Yo, yo le digo a las autoridades municipales que si no llegan a cerrar el mayorista, no nos traen producto, así sea caro. ¿Cómo podemos consumir nosotros y la ciudadanía? ¿Cómo puede consumir la ciudadanía si este es el producto que más utilizamos aquí en la costa? ¿Cómo, ¿Cómo se ha logrado de que el producto que está llegando le llegue a todos los comerciantes? Ya, mi reina, por ejemplo, los señores, los señores comerciantes, minoristas, por ejemplo, los que se compran 10, 5 k se les vende 2 cajas de tomate, para, para abastecer a todos los compañeros, Hasta ya no se le está vendiendo... Si es 10 cajas, no se le vende 10 cajas, se le vende 2 cartones. Si es cebolla, dos sacos de cebolla, para que, ellos, para que todos los compañeros se abastecan. De esa manera se garantiza que todos los comerciantes tengan el producto acá. Así es, merena, para que todos puedan trabajar tranquilamente para la comunidad. Un llamado a las autoridades, amigo, usted que está viviendo estos momentos de caos también, ¿no? Debido a las paralizaciones, el desabastecimiento de productos y también que le afecta a ustedes como comerciantes. Un llamado a las autoridades... Que, que por favor que no, no molesten a los comerciantes mayoristas porque si los siguen molestando van a cerrar el mercado y ¿quién nos va a abastecer a nosotros? Tenemos, tenemos muy en cuenta que la zanahoria, la zanahoria está a 60 dólares, a 60 dólares, 70 dólares el quintal de, de zanahoria. Yo sé que lo de Guayaquil es Guayaquil, en Guayaquil está a 120 dólares el quintal. ¿Pero por qué? Porque no están dejando pasar el producto. Ahora, ¿qué han dicho los compañeros indígenas? que para Quevedo no quieren dejar ingresar productos ni un camión de esto porque Quevedo nunca se ha unido a una manifestación, para en estos problemas nunca se lo ha ayudado a ellos. Tenemos muy de acuerdo que ellos pelean por todo. Ok, gracias. Esa es la versión de aquí del señor presidente de la Asociación 30... 30 de agosto, acá de los comerciantes que venden legumbres en el mercado del Cantón Quevedo. Ahí en las tomas ustedes pueden apreciar cómo se está desarrollando la carga y descarga de estos productos que vienen de la sierra. Bueno, acá también nos encontramos con el inspector pues, eh, de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Control Municipal, con Fernando Morales, con quien vamos a conversar cuál es el trabajo que ellos están realizando en estos momentos acá también para verificar que toda la carga del producto y descarga se dé con total normalidad. Bienvenido, amigo. Cuéntenos un poco del trabajo que están realizando. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. En efecto, estamos realizando este control, pero cabe indicar también que para el día de mañana hay una reunión con todos los comerciantes en la comisaría municipal para tratar este asunto de los precios, porque cabe indicar que como no está se está permitiendo el, el ingreso por, de los otros cantones, es por eso que hay el problema ahora, entonces vamos a tratar de dar una solución a este asunto. Esto en cuanto le puedo, le puedo comunicar de momento. Para regular el tema de los precios. Así es, así es. Estamos entonces buscando la alternativa cómo hacerlo. Y es por eso que vamos a tener esa reunión vamos a buscar una, una forma de cómo buscar una solución a este asunto. Gracias a Fernando Morales, quien nos ha dado a conocer que el día de mañana van a tener una reunión también con los comerciantes para poder verificar. Vamos a hacer un recorrido aquí en el, en el mercado también para ver ya los puestos, cómo están abasteciéndose, ahí podemos observar en la parte interna eh, a los comerciantes sacando los productos del interior de los sacos de donde han llegado Mencionaba el presidente de los comerciantes 30 de agosto que este camión tiene en la vía aproximadamente tres días estacionado esperando poder pasar. Ahí vemos los sacos de legumbres también ya que han sido entregados en estos locales. Vamos a tratar de conversar con algunos de los otros comerciantes de acá del centro del cantón Quevedo. Esto es en Quevedo específicamente, amigos, donde estamos en vivo informándoles que ya en este momento se está haciendo la distribución de las legumbres de las cuales estaba eh, desabastecido los comerciantes ahí podemos ver eh, los productos que han venido de la sierra como tomate que era lo que estaba faltando acá sí, también vemos que han traído eh, limones de, de parte de acá de la costa amigo, ¿cómo está? ya ha llegado también el camión hasta acá para distribuirles los productos a ustedes claro, sí poquito económico, pero ahí que sea para ayudar al pueblo. ¿A cómo están distribuyendo la libra de tomate? Ahorita está dólar. La libra. ¿El pimiento? Cinco por un dólar, seis un dólar, según el pimiento. Si es de sale si hay un dólar que es más, más barato. El manaba está más caro. El, el pimiento de manaba está más caro. Sí, es más bueno. ¿El limón a cómo lo están distribuyendo? Eh, está Eso está normal, 21 dólares $15, dólar, quince un dólar, treinta, un dólar, según el limón. ¿De dónde les están trayendo este, este producto? de Manaví. Este viene de la, de la zona de Manaví. Sí, eso sí. El, ¿El pepino? Ya, eso está lo mismo, a 50 centavos por unidad y 3, un dólar lo más pequeño. O sea, todos los productos que vienen de la zona de Manabí se mantienen con los precios normales. Lo que ha subido son los productos que vienen de la sierra. De la sierra, sí, lo que se viene de la sierra que está un poquito subido. Pues tienen razón por lo que está todo subido, lo que es químico, lo que es para fumigar todo eso. Okay. Bueno, ahí hemos escuchado al amigo que ha mencionado que los productos que están con precios elevados son los que vienen específicamente... De la sierra. Ha mencionado que los productos que vienen de acá, de lo que es eh, Manaví, en la costa, se mantienen con los precios normales, como es el limón, el pimiento manaba como ha referido ella. Amiga, ¿cómo está? Buenos días. Ha encontrado, está haciendo las compras, ¿verdad? Sí. ¿A cómo ha encontrado los productos hoy? ¿Más Demasiado caro? Demasiado caro. Le cuento que un pedacito de hierbita, que no es mentira. Bueno, ahí nos va a mostrar lo que ella ha hecho las compras hoy lo ha encontrado súper caro. Ahí nos va a enseñar. Ahí está, esto. Un dólar, un dólar, está demasiado caro, el tomate está 80, ya que es lo que cuesta, lo que costaba la 40 centavos la libra, es demasiado exagerado, yo para mi parecer que está demasiado exagerado, todo el mundo es exagerado en todo, pero si uno va al campo encuentra todo económico, porque esto pero aquí la gente ya está demasiado exagerado. ¿no? Bueno, gracias amiga, ahí hemos escuchado a la señora que está realizando las compras acá en el mercado, ella nos ha mostrado también eh, los productos y ha mencionado que la hierbita un manojo de hierbita lo ha encontrado en un dólar, para lo cual eh, está también supremamente caro lo que ella ha referido entonces también se pide y se hace un llamado a las autoridades para que realicen control ¿qué tal amiga? buenos días, conversamos esta semana que pasó y su puesto estaba desabastecido, afortunadamente ya ahorita tiene algunos productos ¿a cómo le entregaron hoy los productos? muy buenos días ciudadanía. Yo recién acabo de comprar aquí, me vendieron un bulto de frejol, me vendió 60, me vendió 30 y la sanaria 25, pero el señor está vendiendo conveniente, no está vendiendo ni caro, no está alterando los precios, está vendiendo para todos que somos comerciantes, le está vendiendo para todos, poco a poco lo no está entregando. Bueno, entonces se están distribuyendo los productos de manera también eh, igualitaria para todos los comerciantes. Para todos está entregando y está con precio normal, no está. Y este precio está, antes que haya paro, estaba lo mismo y está mismo precio. Él no está alterando los precios, está lo mismo. ¿Cómo está usted vendiendo entonces la libra de fresco el pelado? Siempre como vendíamos, estamos vendiendo 2 dólares, a 1 dólar la libra, pero pelado. En cáscara, vendemos frejol, eh, cáscara a 80 centavos, aba vendimos 3 libras a un dólar. En cáscara. ¿El tomate? ¿Cómo lo están vendiendo? El tomate, sí está caro. El mismo precio que venden en mayorista, el señor está entregando aquí también. Está vendiendo normal el, el compañero de aquí de, de mayorista. Gracias, amiga. Esa es la información para los seguidores de Aldía. ...pues ya podemos ver los locales que están abastecidos... De ...los productos que son de la sierra... ...también otros comerciantes han manifestado... ...que los productos que vienen de Manabí ...también se están distribuyendo de manera económica... ...y no hay eh, desabastecimiento... ...como podemos observar el día de hoy... ...ya el lunes 20 de junio... ...lamentablemente la semana pasada... ...se podían observar los anaqueles de este lugar vacíos... ...y ahora los podemos apreciar eh, llenos... ...como es de costumbre, sin embargo... Los comerciantes han informado acerca de los costos y mañana van a tener una reunión con las autoridades para que se realice también un chequeo a los costos que ellos están distribuyendo a los ciudadanos. Gracias a quienes permanecieron conectados, informarles también que algunas de las carreteras ya se encuentran habilitadas para lo que son eh, las rutas para poder viajar. Vamos a informarle también ese punto importante porque hay muchos ciudadanos ...que desean salir de acá... ...bueno, las vías habilitadas son... ...Aloac-Santo Domingo... ...está habilitado las Mercedes-Los Bancos... ...Santo Domingo-El Carmen... ...Santo Domingo-Luz de América... ...Santo Domingo-Quevedo... ...la vía, eh, la Concordia-Puerto Nuevo... ...está habilitado también... ...Valle Hermoso-Los Bancos... ...y está habilitado la vía... ...Santo domingo Quininde. ...sin embargo, acá eh, en la provincia de Los Ríos... ...se ha informado que la vía que está cerrada al tráfico vehicular es Ventanas-Pueblo Viejo y también está cerrada la vía Valencia-La Maná a la altura del sector 3 de octubre, lugar donde la semana pasada también permanecía cerrada. Esa es la información que le podemos llevar a ustedes amigos de Aldia.com. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales y también revisar en nuestra página web www.aldia.com.es. Gracias por habernos acompañado. Volveremos cuando la noticia lo amerite. Thank you.